Hola qué tal amigos de bogotalacarta.com Yo soy Daniel, estoy aquí con nada más y nada menos que con JOTI que desde el año 2009 tiene un proyecto solicitado el cual llama Aviónica y hoy está aquí en Bogotá presentándonos eh, el nuevo trabajo que es un, un audiovisual también viene ahí con unas cosas electrónicas, un poco de rock entonces por favor cuéntenos un poquito qué es esto de dejar de hablar de ti Bueno, pues eh, un saludo a todos también aquí desde Bolivia, feliz de, de estar en Colombia Um, Dejaré de hablar de ti es una canción que habla de, de esa persona que, que, que no puedes dejar de hablar no importa el tiempo que haya pasado, no importa los, lo mal que hayan estado las cosas y sientes que igual vas a pensar en esa persona aunque ya tenga, esté en otra relación y, hay esas personas especiales en la vida um, es una canción que escribí y la producción del video eh, fue hecha en eh, Canadá, en Toronto fue dirigido por Taylor Fox y el productor musical de la canción es Andrés Saavedra, que de hecho es eh, colombiano y pues nos está yendo muy bien eh, es una canción que, que suena muy moderna, muy eh, 2018 que, a diferencia de algunas cosas que estuve haciendo en el pasado entonces, espero que también les guste a desde el 2012 que sacas desde cero mm -hmm. eh, me comentas que es como, como un empezar nuevo sí. de la carrera antes eh, hacías unas cosas en inglés sí. Entonces, cuéntanos un poquito porque desde cero sí. arranca. Mira, siempre me, me gustó hacer canciones en inglés porque casi todas mis influencias eran en inglés y, y bueno, eh, lo sentía como que natural. Y el 2011 eh, me habla un productor que se llama Sebastián Cris, que, que yo lo conocía hace, hace años y me dice, te cuento que me... O sea, me, me, me cuenta que escuchó mis canciones y, y le gustaron mucho. Entonces me dice hagamos un disco, el disco California, pero... Eh, tienes que cantar en español eh, Porque no puedes estar viviendo en Bolivia y pretender hacer algo con, con el idioma inglés Entonces cambio de idioma Y hacemos de hecho la canción Desde Cero Que, que justamente hice, hicimos una, una colaboración con eh, un artista que se llama Vega de, de España sí. Ella escribe la letra Y es la primera canción que hago en, eh, en español con, uh, y, y, y pues fue sencillo de la semana en México llegamos a Colombia, llegamos a Estados Unidos y fue como que el comienzo de mi carrera desde cero con esa canción. Y bueno, y que precisamente con toda esta participación eh, en las redes sociales y todo, que te está escuchando sí. ah, en Latinoamérica entera, uh -huh. eh, Spotify, no, eh, nombra a aviónica como el embajador boliviano, de la música... Sí, eh, sí fue, eso, fue una sorpresa muy, muy bonita, son de esas cosas que eh, yo nunca imaginé que con mi música iba a re poder representar de alguna manera a mi país. Ahora, obviamente es una empresa que te ve así porque también ven, eh, me imagino que, que ellos vieron que, que estamos sonando en diferentes países. Eh, ellos pueden ver de dónde vienen nuestros views. De hecho, nuestros eh, oyentes, la, la mayoría de nuestros clientes, están en México, eh, en Chile, en Argentina y obviamente nuestra base es eh, Bolivia. Entonces, es una responsabilidad doble. El, el que te digan embajador, ¿no? Porque al final te pone como que, ok, ¿y ahora que digo? Pero, pero es algo muy bonito que, que nos sirve mucho en, en otros países. Eh, bueno, eh, ahorita el, el 10 de mayo me enteré que, que van para, para el Viper Room ahí en, en Los Ángeles. Sí. Pues ahí ha tocado oasis ha tocado Crown. Eh. Sí, ¿sabes que nos, nos cambiaron la fecha. Ah, ok, eh, ok. Me dijeron inicialmente el 10 de mayo, pero lo vamos a hacer y yo cuando, también cuando, cuando me dijeron eso fue lo máximo, porque mira, Tom Perry por ejemplo es mi banda favorita, eh, mi, el artista que más admiro, y, y él estuvo abriendo cuando, cuando inauguraron este lugar, el Viper Room, él estaba tocando, él tocó esa noche, eh, entonces imagínate subirte al mismo escenario donde él estaba, para mí de verdad me, me emocioné mucho, me, me dio un poco de pena que nos cambiaron la, la fecha del 10 de mayo, pero, pero lo vamos a hacer eh, más o menos pronto. Eh, también eh, parece que tienen una gira ahorita por Bolivia, sí ¿van a estar, van a estar por allá cuántos días? O... Sí, eh, la gira empieza el 2 de junio en La Paz, el 3 de junio estaremos en Sucre, el 7 en Cochabamba y el 8 vamos a estar en Santa Cruz. Eh, es una gira parecida que hicimos el año pasado, tocamos en teatros. Lo cual no es muy usual, entonces es, eh, es doble. Es, es, es muy lindo el tener gente que viene a verte, eh, algo que, que no tenía antes. ¿no? Entonces, imagínate tener gente que viene a cantar tus canciones, es, es muy lindo. Nos regalas una invitación a la gente de BogotáLacarta.com que está aquí conectada para que escuchen la música, para que te sigan en las redes sociales, en Spotify y en todo sí. lado. No, pues eh, gracias a ti y un gran saludo a toda la gente que, que nos ve aquí en BogotáLacarta.com. Eh, yo soy José, Misenjoti eh, de Avionica, mis redes son Aviónica Música en Instagram y Aviónica Música en Facebook, estoy siempre ahí contestando todas las preguntas que quieran y nos pueden escuchar nuestra música en Spotify, eh, en YouTube, en nuestro canal de videos, tenemos altos videos por ahí y pues nos vemos pronto, por... espero estar de vuelta aquí y tocando. Ya lo saben, no olviden estar presentando aquí, dejaré hablar de ti, en YouTube, en Spotify, todas las redes sociales, no se lo pueden perder. Chao. Chao.